Продолжение ¡Pensa aquí! Tiene que ser la cheta, wey. Otra vez cuadra aquí, wey. La puta cheta de mierda, wey. A ah, huevo, cuadra kilo y adiós. Güey. Leche, ¿Qué, Qué gracioso y sí, la escuché los pasos Literalmente es una mierda, wey Un juego mal hecho, wey Literalmente un juego mal hecho, wey ¡No se murió! Headshot, Daffy! Da Fluffy güey! Ahí está, no ¡Hecho! ¡Tómala! Le di, we, ese, güey. ¡Y muertísimo! Y lo mataba. Wey. Aunque le dieran la cabeza, pues está muy cabrón. ¿Cuánto? De 4-3 Le di, wey Le di, le di, le di Eso lo sintió, wey Acabamos de perder el control ¿no? ¡Headshot, da fui! ¡Woohoohoo! Da Fluffy, wey Ahí está, el headshot verdad, es Tómala, le di, wey Y muertísimo Ahora sí es headshot, es lo peor hacer, tirarse en el suelo es lo peor güey te quedas inmóvil, dándole a pu Headshot, ya ven, se quedan inmóviles güey en esa mierda... ¿Qué sí. es? No fue Headshot, güey, pero... ¿Por qué hay tanto güey tirado en el piso, güey? Lo no veo, hijo de perra. ¡Uh! Ahí está, güey. Estaba bien nuevo el tipo, era malísimo. no me deja revivirte este hijo de la verga, ¿verdad? Tira tu pirito, no mames, güey, tío. ¡Qué guados el imbécil, wey! <laughs> abajo oh, oh <ríe> solo un niño wey oh my god ah oh, ah oh. <ríe> es como Toma, pinche niño rata si wey como la Emiliana la emilianita con su clásico Ay, no por favor <ríe> ahí está ahí está verga wey lo vi no la cagué wey Ah, no, ¿sí voy abajo. Dejo? A ver. Abatido, abatido, abatido. Vamos, vamos. Lo voy a humillar, lo voy a humillar. Humillado, hijo de puta. Eso es. Agarra las cosas, agarra las cosas. Sí, está que no otra. Buena, buena, buena. Si era. Lo bajé, güey. Lo bajé, abatido. Eliminación de equipo. <risas> A huevo, lo maté al hijo de puta, güey. Dios wey papu güey, eso era un, era un headshot wey Ya no lo veo, vamos ver que está ¡Verga, güey! ¡Oh! Sí. ¡Quédate quieto, por favor! ¡Quédate quieto, quédate quieto! Y se quedó quieto por detrás del árbol, wey. ¡Verga! ¡No lo veo! ¡O sea, sí! ¡Dios, está detrás del puto árbol, güey! ¡Ah, no! ¡What! Así que hay un güey ahí, güey. Perfecto. Está yendo por el... Ok. Está yendo por el... No lo voy a alcanzar, güey. Ya cuando llegue... Tremendo hit, güey. Hermoso kill. Hermoso, estoy en racha, güey. Es... No creo que oh. ¡Oh! Qué Buenísimo, eh. Y sí, estaba fácil, güey. ¡Oh! me está apuntando, güey. Ese güey, güey. Güey, cómo no fue headshot, güey. Eliminado, güey. ¿Cómo no fue headshot? Pero lo maté. ¿Lo maté? ¿What the fuck? ¡Dios mío, va Ahí está, ahí está, está mal. Mucho mierda. 5, 5. Huevo, los maté a los tres. Cabrón, huevo, somos una LED China. Huevo por fin, Watson. ¡Huevo! Wey, cúbrete y, y recúbrete, cúbrete, no mames. ¡Hola, oh, que Es una mierda jugar así contigo, men No te me caigas. Pendejos a mi lado Wey no cuenta No cuenta ni mierda de what the fuck wey Ah, lo vimos Bueno, bueno ¡Cuidado! ¡Ah, a cuidar, güey. No, puta, güey! a puta! No, Gael, güey. ver, ya valió, güey! ver, ¡Era el último! ¡Victoria, pinche Gael, güey! ¡No las merecíamos, güey! No la merecimos. Muy buena ahí, controlando ahí, Gael. Guarda la estadística, 7 kills. Cero resistencia es una resurrección. Ah, oh, pensé que era una. <risa> pensé que era una. del mundo, wey. No mamar, wey. Qué pedo pasó ahí, wey. Se murió por la tormenta y yo no, wey. What? le digo, este juego es una mamá pedo, wey. Buenísimo. Let's go. Is nice win! <laughs> <man. laughs> Woo, Mr. Soulchef... Dicen bien que el peor enemigo a veces es uno mismo. Listo. Estaba acabadísimo este tipo. Güey. Me encantan estas armas que traigo. Facilísimo. Uh, ¡Muebles con trozo! ¡No! ¿Pero cómo le quito eso? Ya no pude ver cuántas kills hice. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Cómo le quito no, eso no, la, no, la... ¡No! ¡No! ¿cómo le quito no, el ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Historia, Fecha me sigo intrigando como te pudieron banear los de pequeño Increíble sí. Decir que Giler estaba usando hacks es pues, ah, <risas> yo, yo soy malo yo para que voy yo... y, y, y, y esos güeyes no los banean es lo peor o sea, es... a los que realmente están usando hacks no los banean un ¿no? cabrón pinche oh, aquí está aquí, aquí hay gente ¿No le apunta? Wea, bueno, muerto, oh, buenísimo. Hay qué raro el arma. En no vez le daba estar frente, no, no le daba. Aquí en el pechito, wey. Como super pechón. Super pichón A ver ¿cuántos fue. 12 kills. Más hermosa. que victoria! Saltando, ¿eh? A ver, ahí está la que me... Que me que... tiene para eso Ahí está, ya salió volando Boom Boom Uy, qué bonito se vio eso, eh! en la nave wey, pinche Rick Sanchez Buenísima, tranquila como se ríe el Dark Wolf, wey, como se ríe wey Estuvo chido, estuvo chido, estuvo bonito Me nací de 7, aquí tengo 5 7, te hiciste 7 Buenísimo, Guiler. Yo me hice 11, asistencias 3. Total de 24 kills. ¿no? ¡A ¡Oh, lo vergo! ¡24 kills, chicos! ¿Cuántas se hizo entonces Dark Wolf? 18... 9, 20, 1, 2, 3... 24, como 6 kills, ¿no, yeah, Dark Wolf? ¡Ay, qué chulo! ¡Qué chulo! Güey, es que con estos malditos árboles... Estaban con mi astucia. Una pizza mía bien mexicanita. Porque no tengo la pinche baile para para la y. Aparte Roberto Gómez Bolaños le hizo de intérprete de Napoleón. Ah, pero eso es de Francia, güey. <risa> una no? una no una no ¡Me ¡Una más la ¡No! puedo marcar, güey! Mira, pendejo güey! ¡Dale, güey. ¡Oh, bien, bien, bien, corre, corre, corre, no, corre, corre, corre, es competitivo eso o es normal? Sí, competitivo, hay que encontrar a huevo, huevo, a huevo, a huevo, sí, a ah. huevo, ¿Sabes ya Ya tengo tengo balas, ya no tengo balas, a huevo, a huevo, a Sin balas, digo, sin burra, sin flechas Oh, agárrala, verga Oh, miren, miren, ese está bueno, eh, vamos a ver oh, Qué buena kill, vamos rey I don't like where This is going. STOP! STOP! STOP! It's time to stop. You're dead. stop! stop! ¿Cómo es control, güey? ¿Cómo es el control? ¿Cómo disparo la.? ¿Cómo lanzo la granada, güey? Oh, ¡Ah, yeah. ya! Con el de en medio, con el botón de en medio, güey. No mames, güey. Está bien easy, güey. El oh, juego, güey. ¡Ah, oh, güey! ¡Ganamos, ahí, ahí, ¡Ahí está, Ya lo ves. Estos estos dos, dos machos son... ¡Ay! ¡Jesucristo! ¡Ay! La God, no. ¡Jesucristo! ¡Ay! ¡Ay! dijo qué! ¡Ay! no, <risas> <fuelas> no! ¡No, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! no ¡Ay! no ¡Ay! ¡Ay! What? <laughs>